Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, estamos con este Object 780 eh, Yo ya les había traído hace mucho una, un pequeño videíto cuando había salido la info Pero se dice, se comentan tantas cosas y se dice por ahí que nada oficial, por supuesto, nada oficial, esto lo aclaro Pero es lo que se corre por los pasillos de, de, de, de ahí del mundo de Watt eh, y están diciendo que este tanque va a ser entregado Bien, Algunos dicen que van a entregar para sortear Otros dicen que, lo que Wargaming los va a regalar Otros dicen, dicen, dicen, dicen Pero acá nadie pone, pone la plata para entregar este tanque Así que realmente no se sabe bien qué es lo que va a pasar Pero hay mucho rum rum como se dice habitualmente con respecto a esta bestia a ver qué nos dice aquí. Desarrollado en la primera mitad de la década del 60, este tanque representó una modificación del prototipo de tanque con cohetes... Um, con cohetes Object 775. La idea era fabricar el tanque con un cañón acanalado. Uh, dispositivo de lanzamiento que pudiera disparar tanto proyectiles estándar como munición penetrante, supongo que será. A ver. Como eh, como cohetes. A la mía. Otra característica única del diseño del tanque. Era que el piloto estaba en el centro de la torreta. ¿En el centro de la torreta? Qué raro, bro. Eh, en el centro de la torreta. Dentro de una cabina inmóvil que no giraba junto a la torreta. Existió en planos. Se fabricaron algunos Prototipos a escala real O sea que el chaboncito estaba metido acá Y no giraba, pero el resto de la torreta sí Bueno, no sé, me cuesta bastante imaginarlo Bueno, es un vehículo que, como les digo chicos No hay nada oficial por parte de Wargaming para nada eh, Es todo extraoficial, es todo lo que se comenta ahí en los pasillos del mundo de Wot En algunos canales por ahí, en algunos youtubers o streamers eh, muy muy grosos Están diciendo que este tanque va a ser entregado entonces eh, qué más que hacer los honores de ver las características del tanque bien que podría hablo en potencial podría ser regalado podría ser eh, sorteado tal vez podría ser entregado de alguna u otra manera pero es que realmente no se sabe bien pero lo que sí podemos decir del tanque es que tiene un daño alfa de 490 un daño promedio de lo que podría ser un low roll de 367 y un high roll de 613. Eh, va a pegar lindo. Va a pegar lindo. La verdad que no es de lo más alto del mundo. Si sí es un daño medio. No, está, no es tan elevado como podría ser, por ejemplo, un 60TP. Pero es un daño elevado. Pensá que te puede sacar unos 600, unos 500 tranquilamente, 550 va a doler, va a doler este cañonazo que te puede llegar a pegar este querido 700, 780. Eh, es un 130 milímetros 2 a 50, ¿ok? Tiene una penetración promedio eh, de 263, ¿ok? Y 305 con munición standard. Um, vamos a ver una, Alguna cosilla que tengo que ver acá Bueno, tiene munición AP Eso es lo que quería ver ¿eh? Se Tiene perforante y después tiene lo que sería La la penetrante ¿ok? Lo, lo que sería la APCR um, Y munición alto explosivo La High Explosive O la H eh. Eh, Lo que no, no está nada, nada mal bueno, está recargando en unos... Eh, mentira, mentira. 11.4, a decir, wow, what the fuck. Dije, a las miércoles, bro. A las miércoles, no, no, no. Está recargando en unos 13.71 segundos, ¿ok? 13.71. Eh, velocidad de giro del cañón, 26.07. Menos 6 grados de presión. La mayoría de los rusos está saliendo ahora con menos 5.5. Menos 6 grados de presión. lo que lo hace muy bueno. Muy bueno, porque su más... Solamente la torreta A ver, tampoco es que es la mejor depresión Pero antes Pensá que los rusos venían con 5 grados de depresión Entonces, eh, nada Velocidad de apuntamiento de 1,92 0,36 de dispersión Chicos, no está nada mal un DPM de 2145 Recuerden que es tier 10 okay? La resistencia la dejo ahí Porque ahora lo vamos a ver en el tanks.gg eh, Potencia de motor 17,47 Pensá que se va a mover como un mediano tirando a pesado Pero no va a ser un pesado al uso Al uso mejor dicho, sí No va a tener la movilidad de un pesado pesado Bien, de unos 12 o 13 De potencia, no, no, este va a tener 17, 47, es tipo una especie De IS-7 más o menos Velocidad máxima 50 km por hora, 15 en reversa 31 de rotación, lo que no está Nada, nada mal chicos sino todo lo contrario, que está muy bien te diría entonces eh, Nada, en ese sentido es, es bastante peculiar El vehículo en sí Ahí le subí un poquito más los gráficos Para que lo puedan ver bien con más detalle aún Y la verdad que está Está raro por lo menos Es como muy extraño va a aparecer, Me suena como que va a ser hiper troll Un blindaje muy muy troll Ya lo podés eh, Se puede notar que, que, que, que No tenés que inclinarlo porque En cuanto lo inclinás dejas las mejillas laterales expuestas y eso es, seguramente es lo que no vas a querer que suceda bueno decíamos entonces potencia de velocidad de rotación 31.29 camuflaje es, es, no es necesario tampoco es un vehículo pesado y un rango de visión de 400 metros y un alcance de señal de 850 lo que no está nada mal chicos está muy muy bien el vehículo en sí la verdad que está va a estar medio pasadete no me parece Bueno chicos, acá hice un pequeño cortecito Entonces para que vean Cómo quedaría si más o menos Lo equipamos um, A ver qué, qué pasaría Bien, entonces estaría recargando En unos 11 con 24 uh, Yo lo equipé así, ponele Es una forma de, de, de equiparlo Yo que sé, hay diferentes formas 2.530 puntos de vida Y teníamos 2.300 O sea que de 2.300 Pasás a 2.300 530 Lo que es muy, muy Buena, eh, vida ¿Eh? es, es Estaba muy, muy bien, en verdad chasis 100, 150, torreta 300, 200 Es que, es que es, es, es. es que va a estar Va a estar muy bien, chicos 100 100, 100 lateral, 50 trasero, 300 de blindaje frontal de torreta, ¿ok? 200 de lateral, 60 trasero, atrás sí, pero 300, 200, ¡buah, chaval! ¡buah, chaval! Um, tremendo, la verdad que creo que va a ser un. Va a ser una bestia, bro. Uh, entonces, ¿qué decíamos? Eh, más 65, más 65 daños por choques es a la resistencia a la suspensión y más 20 a la, la velocidad de reparación. Velocidad de rotación 33, eh, 4.50 de rango de visión. Y suponte que acá no queremos mejorar eso, sino que le ponemos, por ejemplo, eh, lo que sería la ventilación mejorada. Lo cual te lleva a una velocidad de apuntamiento de 1.75, dispersión de 0.32 y estás pegando en 10.97, bro. Es... Creo que está muy bien el tanque. Va a estar muy bien. Lo único que quedaría por saber es cómo lo van a entregar. Si es que lo van a entregar, la verdad es que no se sabe. Así que será cuestión de esperar. Vamos a verlo entonces en el Tanks.gg. A ver qué onda con este eh, blindaje que dijimos entonces. De unos 100 frontales de chasis, 100 laterales. ¿Ok? Vamos. Bueno chicos, acá lo tenemos entonces a, a la bestia. Dijimos que tenía 100 frontal, 100 de lateral. Eh, pero fíjate lo que es esto: que. La verdad, que. Suponte que te lo encuentras de frente. Tenés ricochet. Tenés rebote frontalmente. 2.50. Porque está muy, muy inclinado, chicos. Miren la plancha esa que tiene frontalmente. Está muy, muy inclinada. Con lo cual, fíjate, tiene unos 2.47, 2.51, 2.56. Eh, creo realmente que tirarle en los laterales no va a ser una... En el frontal, mejor dicho, no va a ser una de las mejores opciones. De manera lateral, obviamente, es imposible. Mirar el, el ángulo que tiene esto es imposible. Eh, la verdad que va a estar complicado. Obviamente, en el planchón de abajo se le va a poder tirar. Pero mirá que tiene unos eh, 257, 260... Suponte que somos un poquito más alto que él. Unos 2.64. Tenés un 49% de chance de entrar. Un 50%. O sea, es verdad mentira va a ser. La verdad que va a estar muy, muy powerful el tanque en sí. 2.65. 2.70, 2.80. Obviamente que tal vez puede estar haciendo ocultando esta parte, digamos, del lateral. Y te lo angulo un poco. 2.80... Pero sí, sí, lo que, lo que no se puede hacer es, es angularlo directamente a otro vehículo Porque fíjate que pasamos de tener unos 490 a tener unos 170 Bien, este tanque no se angula, chicos, no se angula eh, Porque mirá que ya te digo acá, dejas tanto plano ahí como si angulás plano acá eh, No sé dónde tendrá la, la munición sinceramente este vehículo Pero supongo que como los rusos la tiene por aquí entonces es una posibilidad Mirá el, el planchón frontal que le metieron La verdad que es, es eh, Va a ser una Va a ser una bestia eh, habrá, que, habrá que buscarle los puntos eh, Para poder entrarle Porque realmente si no es que va a estar Muy muy complicado Y después vamos a ver el tema de la torreta a Ver. A eh, La torreta Tenemos 350, 360, 320. Fíjate que acá, en, en, en como en, en, en estos huequitos, 245 arriba del cañón. Eh, esto no es un punto débil. Acá tampoco, 304. La torreta del comandante. Pero fíjense que incluso tenés que dar unos puntos muy chicos. Porque mira, ahí es rebote. Eh, me hace correr la vieja torreta. O sea, la del 430 bus, ¿se acuerdan? Que estaba repasada. Bueno, 380, 340. Rebote, rebote, no entiendo sinceramente por qué le ponen rebote ahí cuando no, no, no. es... o sea, no, no, no, no hay manera realmente, frontalmente va a ser muy difícil muy... te esconde los bajos y estás en el horno, porque mirá, mirá 105 pero así todo es rebote uh... bueno, si le tiramos un poquito de PCR, vamos a ponerlo así como con la PCR que tiene 305 igual es acá rebote 301 304 290 Uah, ¡Qué duro chaval! 270 90 Ahí puede ser que le entre Creo que va a ser la cuestión acá Por acá arriba va a tener que Vas a tener una chance Y después abrir esta cúpula 312 Ya con este mismo cañón no le entras En algunos sectores muy puntuales puede ser que le pegues Pero mira acá es rebote 25% Acá es que le vas a tener que tirar a esta de acá pero pensá que en el, en el, esto no es hitbox, estas cosas que no nada que ver, no sirve. Eh, lateralmente sí si sí le entras obviamente, esto es, es mantequilla de maní. Fíjate que encima tiene los los espaciados también para que no le pegue, o sea no, no es que con hit lateralmente si no le pegas en el, en el vehículo propiamente dicho, no le vas a hacer daño tampoco. No, no se te ocurre tener estas planchas porque con hit sos pollo. Incluso un poco, un poco angulada, boludo. Angu Mirá que ahí la tenés casi frontal. 250. Buah. Va a ser un hueso bastante duro de roer, chicos. Si puede cubrir la cúpula del comandante y la del conductor. Esta sería la del conductor, ¿bien? Eh, la cúpula del conductor. Creo que podría ser el mayor punto débil que tiene. A nivel frontal, por lo menos. Mira, ves que ahí sí le entra todo. Pero vas a tener que tirarle en esta. Con lo cual, es lo que va a ser seguramente el rival si tiene este vehículo va a ser hacer, hacer este movimiento el que el querido no habitualmente no que si no no no no hay manera bro y ahí te va ves que te, quiere, te cubre trata de cubrirte el, la mayor cantidad de de, de de porción de esa torreta mira y ya te queda muy poquito para dispararle es que abajo del cañón en el anillo de la torreta pero anda a apuntar al anillo de la torreta no, no tiene chance no chance brother no chance pero bueno amigos, eh, vamos a volver al garaje Entonces, bueno chicos, como, como les decía entonces, es, es una bestia Está muy muy bien el vehículo Creo que creo que si continúa con estas condiciones podemos decir que está OP Está OP, eh, está, está muy bien eh, Habría que probarlo en el campo de batalla, me encantaría probarlo Pero bueno, como les digo hay que ver de qué forma se, se entrega, o se regala, o se no sé qué, o se sortea. Porque la verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que se está comentando y hay un rum rum muy muy fuerte de que este vehículo puede llegar al juego eh, en un corto plazo. Repito lo que dije antes, nada oficial, todo por afuera, pero quién sabe. A veces en los rumores hay algo de cierto, chicos. Así que bueno... Sin más, me despido. Espero que les haya gustado este video con el objeto 780. Que me estuvieron preguntando en la semana cuando hago streams. Eh, métanse en los streams de Twitch. que hago? Abajo les dejo el canal. Eh, denle ahí un seguir. Y ya estamos prontitos a llegar dentro de un tiempito. Calculo que estaremos llegando a las mil personas en Twitch. Bien, así que nada. Eso es todo. Gracias totalmente a ustedes. Les mando un beso gigante. Cuídense. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.